hola qué tal qué gusto saludarte nuevamente estimada amiga estimado amigo pues continuando con el trabajo de corrección de color utilizando el panel de curvas voy a ir a la parte 2 de este video. en el ejercicio anterior nosotros trabajamos el panel de curvas para corregir sombras e iluminaciones y te expliqué todas las posibilidades con las que podemos trabajar dentro del panel de curvas para este tema ahora le vamos a dar color a esta imagen ¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera directa, utilizando otra vez el panel de capas, un panel de ajuste, curvas. Vamos a ganar color con curvas. Es muy normal que pase en el panel de curvas este tipo de situaciones. Una curva para corregir sombras y iluminaciones, y otra curva para trabajar de manera directa en el color, o para mejorar el color. Y es lo que vamos a hacer en este caso. Recuerda que si esto ves en el histograma, pues simplemente con un clic lo vas a actualizar, y en el histograma que está puesto en la parte superior también con un clic lo vas a actualizar. Si te estás dando cuenta aquí está en negro. Pues aquí más opciones. Lo que vamos a poner es la opción expandir vista. Donde dice eh, canales. Vamos a poner colores. Y aquí tenemos ya prácticamente todo nuestro canal en colores. Vamos a compactar la vista para poder trabajar de manera directa todo lo que tenemos aquí. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo vamos a trabajar? dando color a esta imagen utilizando curvas de manera directa canal por canal y es lo que te voy a explicar aquí voy a utilizar el canal rojo y si yo genero un punto de curva hacia arriba lo va a hacer más rojo y hacia abajo lo va a hacer cian que vendría a ser el opuesto complementario control z voy a trabajar de manera directa sobre la imagen y lo que yo voy a resaltar aquí en este caso viene a ser el cabello de la señorita Así que con clic y arrastrar hacia arriba voy a generar un pequeño punto de control para trabajar de manera directa en el cabello y obviamente en la madera que está aquí presente. Voy a cambiar al canal verde. Un poco de teoría. Hacia arriba se hace verde y hacia arriba hacia abajo. Con clic y arrastrar se convierte en magenta. Obviamente voy a dar un poquito aquí más de magenta. Puedo trabajar de manera directa en los labios hacia abajo. Puedo trabajar también en el cabello. O puedo trabajar de manera directa en la madera con clic y arrastrar hacia abajo muy bien, ya casi está por ahí, no importa los puntos que coloques dentro de la curva lo importante es que sea totalmente armónico con el histograma que está ahí presente ahora me voy al panel, eh, a la curva, eh, perdón, de azul, al canal de azul recuerda que hacia arriba se hace azul y hacia abajo se hace totalmente amarillo pues con la manito otra vez puedo tranquilamente trabajar de manera directa sobre eh, el letrero amarillo que está aquí sobre la E y la S de Gestalt. También puedo trabajar de manera directa sobre el cabello que nos ayuda bastante o también sobre la madera. Me voy aquí de manera directa al panel de capas y voy a presionar en el ojito que está en el fondo al clic para comparar el antes y el después. Mira cómo se está moviendo acá arriba el histograma, esto es importantísimo. Voy a presionar al click para que veas el antes y con al click el después. Y ahí tienes ese cambio listo. Esta imagen está presentando un problema y es normal que presente este tipo de problemas porque en el fondo, que es blanco o casi blanco, pues está rojo. Obviamente porque el color de las capas de ajuste se ha puesto sobre toda la imagen. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Pues algo muy sencillo. Mira, vas a dar un clic en el fondo y asimismo yo quiero seleccionar todo el fondo que está aquí presente me voy a ir aquí a selección y te voy a recomendar que trabajar con este color range o este selector o esta gama de colores que está en español lo voy a seleccionar donde dice muestreo de colores vamos a elegir el cuentagotas que viene por defecto dando un clic en una zona que realmente quiero que me seleccione la misma y presionando la tecla de shift voy a hacer que esta zona sea un poco más grande. Voy a trabajar aquí, aquí, en estas zonas que están aquí presentes. Voy a dar clic en OK y en este momento me ha generado una selección por todas las zonas que yo quiero que realmente se vea este blanco que está aquí. Voy a hacer un pequeño zoom. Realmente no quiero que trabaje sobre el rostro que tiene aquí la señorita. En este momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el lazo poligonal o la herramienta del lazo y si presiono la tecla de Alt, eh, clic y arrastrar generando un punto, mira voy a borrar de manera directa esa selección que no quiero sobre el rostro de la señorita pues el cabello está un poco fingido al respecto y lo que voy a hacer es con al clic y arrastrar voy a generar o voy a quitar un poco esa selección que está aquí sobre el cabello bueno, lo voy a dejar por ahí porque estas zonas ya son un poco imperceptibles control 0 para tener la imagen ahí grande me voy a dirigir aquí a la curva 2, que es la que trabajamos de manera directa la modificación del color. Y voy a presionar, a presionar este atajo de teclado. Control-Deleg o Control-Backspace o Comando-Backspace en una Mac. Bueno, si no te coge, vamos a probar con alt y arrastrar. Ahí lo tenemos, ¿no? Alt-Retroceso. Control-H para ocultar la selección. Y voy a presionar Shift-Click para que alcances a ver aquí tienes una zona bastante roja shift click para ocultar y shift click para desocultar eh, la máscara de capa como te estás fijando muy bien ahí tenemos este nuevo valor del histograma que está representado sobre la curva 2 voy a preparar o voy a dar clic para ver el antes y el después y esta imagen nos ha quedado eh, bastante bien en lo que se refiere a corrección de color muy bien espero que como siempre, te estoy llevando información valiosísima a ti y a toda la comunidad. Eh, te invito a que me sigas en todas las redes sociales, activando mi nombre, Henry Pineda Suárez, y la campanita para que puedas recibir noticias mías. Nos estaremos viendo muy pronto y ahí nos vemos.